Las emociones son muchas, que además se expresan de formas muy distintas, pero todas ellas cumplen algún papel en eso que llamamos nuestro armazón psicológico. Algunas personas han dejado de mostrar sus sentimientos, seguramente porque son tantas las experiencias que llevan en su mochila que de alguna forma aprenden a vivir en una represión constante, difuminando sus afectos, sus miedos o sus pasiones para amoldarse a un estado de represión emocional. Pero claro, somos seres emocionales y tenemos una necesidad natural que nos implica y nos invita a dejar aflorar nuestros sentimientos y emociones. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a descubrir las emociones y cómo vivirlas en positivo. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestros tres invitados. Ares González, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido y además estoy muy contenta porque te tengo aquí sentadito a mi lado sí. Que normalmente con nosotros dos compañeros invitados están al otro lado de las ondas Pero Ares está sentadito aquí a mi lado Ares González es maestro, tutor en el Colegio Lourdes de Madrid Formador de Educación y Crianza e impulsor de la web Alaya Difundiendo Infancia Está especializado en acompañamiento respetuoso a la familia Bueno, a la familia y a la infancia concretamente Innovación y pedagogía familiar y crecimiento personal es autor de, entre otros títulos, Educar sin GPS, su última obra que hoy nos viene a presentar. Ares, ¿qué tienen las gafas de los niños que les permiten ver todo de una forma tan sencilla, tan simple? Bueno, pues lo que tienen es curiosidad, ¿no? Tienen mucha curiosidad. Y tienen una capacidad de disfrutar de aquello que está pasando sin preocuparse por lo que vendrá, ¿no? Y yo creo que este es uno de los objetivos que a veces se nos olvida como padres y como madres, que es ponerse estas gafas y ver qué les está ocurriendo, por qué Así les está es. ocurriendo y cómo miran la vida, ¿no? Pues de eso tenemos que aprender y nos lo vas a contar en un ratito. Mm. Ver la vida en positivo es la filosofía de vida de nuestra segunda invitada, Ana Asensio. Esta psicóloga, mamá de cuatro niños, lo cual ya en sí es toda una empresa, acaba de publicar su primer libro, Vidas en Positivo, en el que nos entrega pautas para mantener una actitud en la vida que nos ayude a alcanzar el bienestar. Eso, Esa búsqueda del dorado, gal, que todos aspiramos, ¿verdad? Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues encantadísima de estar aquí con vosotros y compartir este espacio tan nutritivo. Ana, ¿por qué mm, leyendo tu libro hay una, una idea que, que repites, no, no de forma explícita, pero sí velada? ¿Por qué consideras que la vida hay que, hay que remar y no luchar? Que un puntito de lucha, un puntito de fricción siempre va a ser saludable para crecer, porque estamos hechos para crecer a, con las dificultades. Es decir, cuando no hay un pelín de nivel de exigencia, no, no, se, no se evoluciona la, la parte del disfrute está para, otra, para disfrutar, pero sí que es cierto que cuando yo hablo de luchar en lugar de o sea, remar, en lugar de luchar hablo más que nada de no resistir uh -huh. cuando tú estás luchando te estás instalando en la resistencia pierdes muchísima energía en esa lucha y muchas veces se te olvida incluso hasta el foco de dónde querías remar por esa lucha que te pones en el camino, con lo cual yo siempre digo para combatir el mal en vez de luchar contra él, es muy bonito remar enérgicamente a favor del bien. Estupendo. Pues ahora nos lo vas a desarrollar y nos vas a presentar tu obra Vidas en Positivo. Y por último, contamos con Manel Troya, psicólogo, psicoterapeuta, catedrático de orientación educativa de la Generalitat de Cataluña e investigador. Eh, Manel es reconocido por su teoría evolutiva de las emociones y hoy nos visita para presentar su última obra, Las curiosas emociones. Muy buenos días, Manel. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí en vuestro programa y con estos compañeros compartiendo sobre algo tan curioso y tan interesante como son las emociones. Manel, eh, eh, algo que afirmas en toda esta última obra es que la vida, nos, bueno, la vida, la naturaleza, mejor dicho, nos programa para la supervivencia. ¿Cómo lo hace? Bueno, pensar que las emociones son, un, son programas que dota la naturaleza a todos los organismos, o sea, no somos los únicos, hmm, desde claro. ahora ya iremos viendo que los peces ya tienen emociones, para la supervivencia. Y entonces tienen dos funciones. Dar información, o sea, las emociones siempre van a dar información de la situación que estamos viviendo, y también las emociones, por eso se llaman emociones, nos van a mover a la acción. A través de, ya iremos explicando, de una eh, neurotransmisores o sea Estupendo, que... pues nos lo vas a desarrollar ahora también en ratito. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy Emociones en positivo Tenemos mucho que descubrir, así que sin más preámbulos comenzamos Maestro y formador, Ares González en su obra Educar sin GPS nos invita a disfrutar combinando la educación de nuestros hijos con nuestra propia vida. Esencial, porque cuántas obras hay por ahí que lo que nos piden es educar, educar y se olvidan de nosotros, de que tenemos también nuestras propias necesidades y nuestra vida. Ares, ¿cuáles son los mayores problemas con los que nos encontramos a la hora de educar? Bueno, ahora mismo lo que pasa es que vivimos con tantísimo, vamos tan rápido, tan rápido, tan rápido que la vida nos ahoga y no sabemos muy bien cómo gestionar lo que estamos haciendo, ni la propia crianza, ni nada, va todo tan rápido, tan rápido que es muy difícil. Además de eso, tenemos muchísima información como padres y madres sí. que no sabemos distinguir qué es lo importante y qué no es lo importante. ¿no? Y precisamente el libro lo que hace es ayudarte a distinguir cuáles son las seis cosas que necesitan los niños y las niñas y las familias, porque es lo que tú decías. Si solo nos centramos en, el, en tu hijo o en tu hija y, no, y nos centramos en ti Entonces tu hijo o tu hija no va a estar bien Porque si sus padres no están bien claro. No van a estar bien eh, precisamente lo acabas de decir en librerías, hay muchísimas obras sobre crianza sí. y educación. De hecho, cuando nos enteramos que estamos embarazadas, lo primero que hacemos es comprarnos un libro. Exacto. Lo cual es lógico porque nos estamos enfrentando a un mundo que desconocíamos. Mm. ¿Qué aporta tu última obra, Educar sin GPS, como novedoso frente a, a las propuestas, de muchísimas propuestas que hay sobre crianza y educación? Claro, esto es algo que me he preguntado mucho a la hora de escribirlo. Sí, precisamente no, claro. lo que hace es aportar una visión global. ¿Qué nos, ¿Qué nos ocurre? Que ten, tenemos un libro de sueño, que es fenomenal tener un libro de sueño, uh -huh. o un libro de rabietas, que está muy bien tener un libro de rabietas, pero claro, a lo mejor aplicamos el de sueño y nos dejamos a la pareja por el camino, y lo uh -huh. que hace el libro es ponerte esos seis puntos que están entrelazados y que son lo que mueven todas las familias y a todos los niños y niñas para que estén bien, y ahí es cómo podemos saber que, que va a funcionar, ¿no? Hablas de seis puntos De sí. hecho ya es la segunda vez que nos has mencionado Que hay unas digamos sí. unos unas, no sé, puntos ¿no? que, sí. que hemos de cubrir ¿Nos podrías adelantar cuáles son sí, así? Sí, claro que sí eh, Lo he llamado la brújula para educar no Igual que el libro se llama Educar sin GPS Porque no necesitamos como cosas externas que nos digan cómo educar Sino que tenemos que educar y construir la propia educación De nuestros uh -huh. hijos y de nuestras hijas Y entonces es una brújula con seis puntos que se interrelacionan Que son Presencia, porque es muy importante que tengamos presencia con, con nuestros hijos y nuestras hijas Cuidados, que ahí entraría toda la parte del sueño y alimentación Autonomía, para que vayan desarrollando sus propias capacidades según crecen Límites, porque tenemos que tener un marco en el que poder crecer este Hay un quinto punto que es muy interesante, que es permitirles ser En una sociedad en la que le está diciendo constantemente a los niños y a las niñas qué tienen que hacer y cómo sí claro. Y el último, que es el que se nos ha olvidado muchísimo en estos momentos Es bienestar familiar no se nos puede olvidar que el bienestar familiar es lo que nutre y da sostén a los niños y a las niñas. Hay dos puntos que, desde mi punto de vista, corrígeme si me equivoco, se interrelacionan, que es permitirles ser con límites, más que se interrelacionan, bueno, sí. se interrelacionan, pero muchas veces se, se encuentran enfrentados, claro. ¿no? Nos encontramos con todas esas familias hiperprotectoras o eso que llaman ahora padres helicóptero. Sí. ¿Qué le robamos a nuestros hijos cuando les damos todo? Cuando les damos todo, les robamos la capacidad de sentirse Valga redundancia, capaces, o sea, que puedan saber que son, que tienen toda la todas las potencialidades para hacer lo que necesitan hacer, para subir un escalón al principio, para enfrentarse un problema que tienen que resolver. Y esto, cuando estamos tratando de resolverles, ojo, que se hace con amor. Todos sí, los padres supuesto. y madres lo hacen mm. con amor y no estamos aquí para juzgar. Pero la historia es que cuando les hacemos las cosas y, y, no se, y se las estamos resolviendo todo el tiempo, luego les va a costar mucho resolver esas dificultades que se encuentren por el camino. Y es un punto entre encontrar ese pequeño reto, esa pequeña dificultad e ir resolviéndolo, y si el umbral es muy grande, pues ahí sí que tenemos que acompañarlos Porque no puedes pedir a un niño de tres años que cocine ¿no? Pues eso claro. se lo puedes pedir al de 12 Claro, claro, claro ¿Cuál es la razón por la que hacemos eso? ¿Es que tenemos miedo a dejarles hacer las cosas por sí mismos? Hay una parte como de perder el control ¿no? mm, claro. Es como, me gustaría que el niño fuera como yo quiero que es fuera Uf, Y el niño es como es. es como es Y aquí hay una clave muy interesante Que es, bueno, vamos a mirar qué niños tenemos Siempre pongo un objetivo, o sea, un ejercicio que es Siéntate a su lado Te sientas a su lado y observas el niño que tienes no el niño que quieres, que es muy diferente, y con el niño que tienes lo vas educando en función pues de tus valores y tu cultura, como no puede ser de otra manera. Pero esto es un cambio muy interesante y que a veces no hacemos, y queremos que vayan por un lado o que hagan otra cosa, y los ¿Y niños son como ellos son. Y cada uno diferente, porque yo que tengo tres, o Ana que tiene cuatro, cada uno serán diferentes, ¿no? Definitivamente. Otro de los puntos importantes es la autonomía, que está relacionada precisamente con los tiempos de cada uno, los tiempos ¿no? Y mm. para los niños, los tiempos o los tiempos son eternos. Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer compatible esto? Nuestros ritmos vitales, sí. que son, bueno, no son ni nuestros, son impuestos, sí. ¿no? Sí, con los ritmos vitales de nuestros hijos, que son, bueno, pues, el observar cómo come una hormiga, un cachito de patata sí, frita. Sí. Un paseo de... 5 minutos Buah. se puede convertir en una hora con un niño o una niña de un año y medio, dos. Buscando las hojas, fantástico. las hormigas. Para mí la clave ahí es cómo compatibilizamos estos horarios y es hay momentos en los que no podemos permitirles ser en ese sentido, ¿no? Pues porque tienes que irte a la escuela y no llegas tiempo, porque hay que desayunar y salir, pero tenemos que tener y esto no lo hacemos habitualmente, franjas de tiempo donde sí puedan ser, mm. donde puedan estar o que cuando lo llevo por la mañana, dependiendo de los horarios que tengáis unos, pues si uno puede llevarlo por la mañana tranquilamente y puedes ir a la escuela andando, cambia completamente la vivencia de ir andando tranquilamente a su ritmo claro. a ir rápido como hacemos la mayoría para llevarlos y así entonces el ejercicio sería no olvidar que tenemos que dejarles franjas para que puedan ser y cuando fomentamos la, esa autonomía esa, o sea el, el que sea el deja permitirles ser eso es, sí. eso es esencial pero eso enlaza directamente con la autonomía claro. ¿Cuándo podemos comenzar a fomentar la, la autonomía la autonomía la mira la autonomía es una mirada del adulto es una mirada, al o sea, no es niño, es una actitud. O sea, claro, es una mirada que genera actitudes. O sea, ah, en esto no, quiere decir no, no. que si no miramos a los niños y a las niñas como capaces, no van a ser capaces. ¿Qué? Un niño, una niña, no es autónomo. Si su padre o su madre no le deja. Esto es así. Yo lo veo cada mañana cuando los traes y dices: en vez de que cuelgue el abrigo en la percha, se lo cuelgo yo. No pasa nada. Por eso lo cuelgues un día que viene un día estresado. Pero si se lo haces todos los días, nunca colgará el abrigo en la percha. Luego, o, luego de mayor, lamentaremos que la mochila está tirada en una esquina, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces esto se, se, se va permitiendo cada día. Hay que permitirles ser autónomos y parte de esta mirada que les deja hacer les permite hacer que estás cerca eso no quiere decir que les dejes y te vayas sino que les estás cerca y les acompañas mm. para que puedan subir un escalón para que puedan eh, gatear o, o conquistar cualquier pequeño reto que tiene en la vida que ya tiene muchísimos retos ¿no? como pues yo estaba el otro día cocinando con el mío de un año y medio y su reto es coger eh, los trozos de tomate y la pulpa del tomate y ponerlo dentro del tazón y ese es el reto ¿no? y hay que permitírselo si yo se lo hago pues no le voy dejando a ver no hay que ser super puristas en ese sentido, ¿no? porque no todo el rato puede estar dejando hacer hacer eso, pero si no lo hacemos, luego cuando les pidamos que aprendan o que adquieran nuevas capacidades, si no tienen la autonomía de hacerlos por sí mismos, esperarán que venga alguien a y hacérselo. Sí, claro, efectivamente. Hablas mucho de la mirada. Y, mm. y la idea que, que yo percibo es que, primero, tenemos que cambiar la mirada que tenemos y, segundo, <risa> tenemos que desarrollar una nueva. Pero comencemos por el principio. ¿Cuál es la mirada que tenemos así generalizando? Generalizar no es una cosa muy buena sí, porque exacto. es muy personal, pero si, si, tuviéramos, si pudiéramos generalizar de alguna forma, en general, ¿cómo miramos a los, la infancia? Bueno, en, en general la, lo, lo hemos hablado un poco, ¿no? La mirada que tenemos hacia los niños y hacia las niñas es como verles como que no saben, que no pueden, que no son capaces, simplemente porque tienen un año. Pero es que un niño de un año tiene una potencialidad infinita. Pero voy más allá. Con tres meses empiezan a coger objetos, empiezan a chuparlos, empiezan a subir. Con seis empiezan a, a desplazarse, a arrastrarse. Tienen una capacidad inmensa. Sí. La, la pregunta es si les dejamos, ¿no? Esto... Y luego, claro, se junta con que les vamos dando constantemente mensajes. No puedes, no puedes, no sabes, no puedes, no sabes. Y luego ya a la adolescencia le dices, ahora, ahora demuéstrame sí. lo que puedes y lo que sabes. Y claro, llevamos mucho tiempo diciéndoles lo que no pueden y lo que no saben. El que más y el que menos quizá por una cuestión de, de generación. Hemos crecido en familias en las que las muestras de afecto quizá no eran muy habituales. Y ni siquiera las muestras emocionales. Ya no solamente el afecto, sino mostrar nuestras emociones. Y hoy el programa va de, de precisamente eso, de emociones. Estamos educando los padres de hoy en día con pautas que no se ejercieron en nosotros, que, no, que, no, no, que, no, sí. que aplicaron en nosotros. Eso es de ser muy valientes, ¿no? Y es muy difícil a la vez. Claro, porque, porque tengo que darte una mala noticia, Paloma. ¡Ay, Dios! Educamos como hemos sido educados. Y de ahí construimos. No quiere decir que vayamos a hacer lo mismo que nuestros padres y que nuestras madres, sino que educamos Pero con lo base, que hemos vivido. Claro. Y es por esto... Por... Y esto nos ha pasado a todos los padres y madres. No lo contarán porque no querrán confesarlo. Pero cuando tienes un pico de estrés, de repente dices, ¡Oh, Estoy haciendo lo mismo que mi padre o que mi madre. Sí. Y dices, ¡Horror! Esto no puede ser. Y esta es la base. Hay que reconocer que, pues bueno, que nos gustaría hacerlo de otra manera y poco a poco vamos construyendo. Tenemos un reto difícil porque vivimos... Como bien decías, venimos de una sociedad como que era más autoritaria, que, permit, que no permitía ser a la gente, que las emociones nos expresaban, y ahora est estamos en otro punto en el que ya podemos respetar a nuestros hijos y a nuestras hijas, en el que queremos lo mejor para ellos, y a veces nos desequilibramos también, porque nos cuesta poner un límite, ¿no? No, claro. es, no vale todo. No vale todo. No vale todo. Y aún así arrasamos una serie de relaciones complicadas con nuestras emociones y concretamente con la tristeza y el dolor. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto a los adultos? Ya y Al final sí. ellos lo que van a mirarse en nosotros es cómo manejamos esas esas emociones y todas. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué tenemos una relación tan fastidiada, por así decir, me permite la expresión, sí. con el dolor y la tristeza? Esto tengo que decirte que depende de la historia de relación de cada uno. No, por supuesto, por supuesto. Porque hay personas que no, se las, o sea, no les han permitido alegrarse y disfrutar de la vida. Ah, o sea, que no solamente con claro, esas emociones. Claro, y entonces emociones. están mm. repitiendo con sus hijos el que, oye, disfrutar no se puede. Y esto lo hemos vivido mucho porque como venimos de una posguerra, pues no se podía ah, disfrutar. Creo, claro. Y entonces se transmite generaciones y generaciones, el no se puede disfrutar. No, y, no, y la vida es un valle de lágrimas que exacto, dicen ¿no? nuestros... entonces, cada emoción... O sea, por eso no me gusta hablar de emociones positivas ni hmm, negativas, ¿no? Hmm. Porque cada uno tiene una historia de relación y a lo mejor es la tristeza. Lo que tenemos que preguntarnos es qué emociones nos cuesta sostener. Cuando nuestro hijo llore, nos cuesta sostenerlo. Cuando está tiene rabia, nos cuesta sostenerlo. ¿Sostener lo que quieres decir con sostenerlo? Pues que... Soy, pues que estar. Me cuesta estar y, y ajustarme a él, a qué necesita, mm, y acompañarle mm, en esa mm, necesidad, mm, porque no soy capaz de vivirlo bien, ¿no? Sostenerlo es que no soy capaz de vivir sí. esa situación bien. Y esto en cada familia es diferente. Y ahí nos tenemos que trabajar, claro. Claro. Mínima. Y ojo, que esto si no lo trabajamos cuando son pequeños, luego llegará la adolescencia y nos, y nos volverán dar. a hacer el espejo otra vez totalmente, Y entonces nos revelaremos porque ya lo consideraremos un ataque y... exacto, pero va a ser el mismo espejo pero con más años jugamos con nuestros hijos lo suficiente porque además tú estás en aula con lo cual tú sí. le tomas la, el, la temperatura a todo el mundo a toda la, la experiencia vital de, lo, mm. de tus niños con lo cual claro. jugamos los padres a ver, yo como profesional no juego en aula porque mi función no es que jueguen conmigo, ¿no? es que ellos se desarrollen. Ahora bien, eso de los padres es diferente porque dentro del juego está el amor, está el acompañamiento. Y tenemos que diferenciar en el juego si es un juego en el que nosotros interferimos en su juego y les decimos qué tienen que hacer y cómo hacerlo, o están jugando y nosotros nos metemos dentro de su juego, que eso es lo que te decía de la mirada. Coges esas gafas de niño, ves qué está haciendo, qué es, qué está haciendo tu hijo o tu hija, entonces entras a su juego. Y esto es algo muy sutil Porque si no Imagínate en un parque El otro día eh, Pues estás diciéndole Vente aquí Y sube a esto ¿Por qué? Porque tú quieres que se suba al tobogán Y porque tú quieres Es muy diferente A que se esté moviendo por el parque Y tú dices Ah, esto ah, en el tobogán Mira cómo subes Ah, tal, no sé cuánto Porque quieres subirse al tobogán Es muy diferente Esta diferencia hmm, al juego hmm, hmm. Porque atención El juego O es libre o no es juego Es una actividad propuesta por el adulto uh, Claro y viven constantemente con actividades propuestas sí. por el adulto. Y tenemos que dejar espacio al juego, mucho espacio al juego, ¿no? Que este, entonces, podemos jugar y hay que jugar y hay que pasárselo bien y hay que disfrutar mucho con tus hijos y cachorrear, que eso es lo que hace vínculo y familia, ¿no? Además, que, literalmente lo de cachorrear, ¿no? Sí, el, sí, sí. Los leoncitos aprenden a cazar eh, cachorreando sí, y, y jugando a, a morderse y sí, ese tipo de cosas. que jugar es un ensayo de la vida. Totalmente. ¿Qué necesita una familia? Si, si tuviéramos una varita mágica... Bueno, una varita mágica... No, más bien una, un talonario de recetas, ¿no? Y, y tuviéramos que recetarle a una familia algo para criar de forma saludable, ¿qué sería lo primero que pondrías en esa receta? Uy, es una pregunta difícil. De, de puro... Sí. A ver, lo complicado. que necesitamos todas las familias es tiempo para estar y mirarnos. Y esto ahora mismo es muy preciado. Por eso, mi primer capítulo del libro es la presencia. Porque sin presencia todo lo demás va, va fallando va fallando y, y, y esto de la presencia vino porque en una tutoría después de mirar los límites después de mirar la autonomía después de mirar cómo estaba la pareja después de mirar todo lo que me di cuenta es que pasaban poco tiempo con su hijo con su hija le dije este, hijo, este niño lo que necesita es curas de presencia curas de presencia más tiempo para estar en familia y esto hoy en día hoy en día la receta para hoy en día es que necesitamos más tiempo con nuestros hijos y con nuestras hijas o Hacerle el hueco que podamos, ¿no? El máximo hueco sí. que podamos, cada uno con su circunstancia. Por supuesto no se trata de, de diluir las responsabilidades y cada uno tenemos que asumir las nuestras y no le podemos culpar al sistema de que no esté <risa> preparado para, para tener hijos, pero en mm. el fondo, no, o sea, ya no es el sistema, sino es nuestra propia forma de adaptarnos a, a, al sistema y a la vida. Sí. ¿Es cierto que no es el mejor momento...? Bien, eh, venimos de... Ha cambiado la sociedad, ha cambiado esto, no hay ninguna duda Bueno, además y, de un... Mes <ríe> y ahora ya con el confinamiento y con todo de la pandemia Pues ya muchísimo más si cabe ¿Qué ha ocurrido a nivel de familia? A nivel de familia veníamos de un, unos roles claros que, En el que la mujer se encargaba de los niños Y el hombre trabajaba dos turnos bien Ahí los niños estaban Por supervivencia, tenían sus propios tiempos Y era difícil, o sea, educar era difícil Porque estaban allí y se lo comían las mujeres en silencio Y lo hacían todo Ahora, ¿qué pasa? Que hemos cambiado las dos personas trabajan que no, que no es ni mejor ni peor porque hay quien quiere un modelo otro es un acuerdo entre la pareja ¿vale? pero ahora lo que ocurre es que hay los dos estamos trabajando a la vez y ya no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos ni para, estar con, ni para estar con nosotros y ha cambiado estamos en uno de los peores momentos para criar yo siempre digo porque ahora tenemos muy poco tiempo hay muchísimos eh, estrés pero también estamos en uno de los momentos de la vida y de la historia en la que los padres y las madres elegimos educar y disfrutar de nuestros hijos esto es algo muy interesante. Hasta ahora se hacía pues por pura inercia, porque sí. tocaba y ahora estamos leyendo, disfrutando, hmm, eh, hmm, viendo hmm, cómo sacamos el hmm. mayor partido y hay mucho interés ahí y hay que compatibilizarlo con la vida. En un país como es España, en el que el sistema no se cuida mucho a, a, a, a las familias para que puedan desarrollarse tranquilamente. No Hay que ver las bajas de paternidad y maternidad en la que tenemos que tomar una decisión muy difícil. Si nuestro hijo o nuestra hija tiene lo mejor es que esté con nosotros, o lo tenemos que llevar a una escuela o se queda con la abuela con ya. cuatro meses. Y esto todavía es muy pronto. ¿Tú trabajas con niños eh, pequeñitos? Sí. ¿En qué franja de dos hasta seis años. ¿Y cuál es la principal? Bueno, directamente con los niños no, sino más bien eh, escuchando a las familias, ¿cuál es la, lo que más de, necesitan las familias? Por supuesto, a eh, un libro como el tuyo, sí. de hecho, por eso nació. Pero si tuviéramos que de nuevo buscar, un eh, ¿cuál sería el titular? Para mí, lo que las familias necesitan es escucha y no ¿Que, hay, que sean escuchadas. Es que sean escuchadas. Y ahora mismo las familias no están escuchadas. Y además, hay muchos grupos de crianza al principio, cuando ha nacido, cierto, cierto. cuando estás en el 01, en el 1-2, cuando las bajas, hasta los tres años que la escuela, digamos, no es obligatoria a partir de los tres, pero ya como que se escolariza la mayoría de niños, hasta los dos. Y de repente entramos en una franja en la que ya no se habla... O sea, tú ya te los gestionas a tus hijos con tu red de apoyo en un mundo muy individualista que casi no hay red de apoyo. ¿Y qué necesitan? Comunidades, tribus y escucha. Y cuando esto lo tienen, las familias, vamos... O sea, no te puedes ni imaginar cuando tienen un docente delante que dice ¿qué necesitas? Esto no se pregunta normalmente una familia. No, van, se pregunta tu hijo no sé qué, no sé cuántos. Mm. Y esto es una diferencia muy grande. Necesitan escucha. Es tan sencillo como escucha. Y a partir de ahí vamos trabajando con cada familia con su circunstancia. Vamos de nuevo a sacar, si no te importa, ese talonario de recetas. <risa> y, y me gustaría que nos, para terminar la entrevista, eh, nos mm. rellenaras una receta con... ¿qué podemos hacer para acompañarles en, en ese permitirles ser? ¿Algo que podemos hacer esta misma tarde mañana por la mañana o estas vacaciones, por ejemplo? Que... Para permitirles ser hay que hacer, eh, necesitamos generar espacios tiempos y posibilidades para que puedan expresarse y ser. Expresar sus emociones, expresar sus pensamientos, expresar sus movimientos. Eso quiere decir pues que hay que preparar un poco tu casa porque si la tienes llena de figuritas, pues entonces pues se va a romper un todas. Sin vivir. Y, y es un sin vivir y entonces no se permite ser. Quiere decir que tienen que tener tiempos y tenemos que generar momentos donde puedan hacerlo, porque claro hay muchos momentos no lo pueden hacer O sea, creemos que hay muchos parques, yo tengo mucha suerte porque mis hijos tienen muchos parques alrededor de su centro pero la mayoría de los centros educativos casi no tienen parques a su alrededor Cierto, casi sí. no tienen tiempos mm. vivimos en sitios tan urbanizados que no hay ni siquiera espacios ni posibilidades para que puedan ser y esto es un poco lo que tenemos que trabajar los padres y madres para pues que puedan ir a un sitio puedan ir al otro y que les veamos disfrutar y ser, porque cuando no les permitimos ser vemos otra cosa, irritabilidad emociones que nos expresan dificultades que salen que no sabemos cómo gestionar y eso tiene que ver con el permitirles ser nos has dado unas pautas para mm, de nosotros adultos mm. hacia ellos y de nosotros con nosotros para de nosotros <risa> con nosotros para permitirles ser a ellos lo primero permitirnos ser a nosotros y a nosotras porque vivimos claro. como padres y como madres en la culpa y precisamente lo que vengo lo que habla el libro todo el rato es de disfrutar la crianza te vas a equivocar y qué bien que lo hagas, porque eso quiere decir que lo, estás que lo estás intentando y que estás haciéndolo lo mejor que puedes. Aquí todo lo cambia la actitud, ¿no? Que también enlaza un poco con el libro de Ana. Cambia la actitud porque es, vale, me voy a equivocar, pero voy a aprender de ello. ¿Mm. Y cada día voy a ser un poquito mejor padre o madre. Y esto es lo que va a hacer que que, que cambie cambie la realidad tu, tu realidad y en tu familia no que es lo más importante educar sin gps una obra que aspira a ser una brújula que no un gps por la brújula interior no el gps sí. es algo que nos que nos ponen desde sí, fuera que, que nos oriente en el camino de la crianza y la educación de los hijos porque para ares gonzález su autor el objetivo de ser siempre disfrutar de esa etapa muchísimas gracias sí, ares. Más, gracias paloma Manel Troya lleva más de 3, 15 años ejerciendo su labor en el equipo de atención pedagógica de la ciudad de Rubí. Además es psicólogo y psicoterapeuta de adultos. Al hilo de su experiencia y del contacto con jóvenes y familias, ha elaborado su teoría evolutiva de las emociones. Manel, ¿de dónde nace tu, tu interés en este área concreto de las emociones? Bueno, nace de observar a los animales y observar a... A mis alumnos que asesoro en escuelas, institutos, y entonces empiezo a entender que hay un progreso eh, filogenético en las especies y que después ese progreso filogenético que se va a dar en las especies se va a dar también ontogenéticamente. En los alumnos que estoy asesorando. Entonces, hay una evolución, hay unas etapas, y esas etapas que se producen de nuestra evolución filogenética va a ser una evolución también ontogenética, y ese se trata la teoría. ¿En filogenética, ¿nos podrías desarrollar o sea, ese término yo particularmente lo desconozco y supongo que quizá muchos de nuestros oyentes también. ¿Qué, qué pues es que hablamos? Pues breve, brevemente. Sí, por favor. Mira, si vemos una célula... Una célula viva que tiene 2.000 millones de años, que son muchos millones de años, una célula como el paramecio, por ejemplo, sabéis sí. que se estudiaba en el bachillerato el verdad? paramecio. <ríe> si vemos observamos un poquito el paramecio, vemos que tiene cinco movimientos. El paramecio tiene un, una búsqueda cuando están buscando, que de ahí van a salir todas las emociones del deseo. El paramecio va a hacer intercambio con su medio ambiente que de ahí va a salir la alegría y el afecto, va a hacer repulsión, que ahí tendríamos la rabia, cuando al paramecio no le gusta algo, marcha, que tendrá el miedo, y el paramecio se cierra, que entonces sería la tristeza. O sea que las cinco emociones que tenemos, las cinco familias emocionales, porque emociones tenemos 428, pero familias emocionales tenemos cinco, ya las tiene potencialmente una célula. Y esa célula después se va a transformar en organismos, uh -huh. en peces, etcétera Y todos va a ir progresando de ahí. ¿Cómo surgió la idea de desarrollar esa teoría evolutiva de las emociones? Porque además es una teoría reconocida a nivel internacional. Sí, es una teoría muy reconocida. Está muy reconocida en las universidades. Reconocida sobre todo en las universidades de Sudamérica que tienen mucho interés con un, mucho empuje en este ambiente emocional y entonces son como hay como seis etapas seis etapas eh, que son que, que los niños, cuando ahora hablaba nuestro compañero muy bien explicado Ares de los hijos lo que tenemos que tener presente es que no van a tener las mismas emociones nuestro hijo cuando tiene un año que cuando tiene doce uh -huh. aunque tendrán las mismas familias emocionales pero son diferentes entonces hay una etapa, que son las sensaciones, que es de los 0 a 6 meses. De los 6 a los 18 meses tenemos el pasaje al acto, que es cuando el niño lo, lo actúa todo. De los 18 meses a los tres años tenemos ya la simbolización. Es muy importante el pensamiento simbólico, que Ares habrá visto que es cuando los niños y las niñas dibujan el cabezón. No es lo mismo... Las niñas lo suelen dibujar a los dos años y medio y los niños a los tres. El dibujar ese cabezón que le ponen los ojitos y las orejas, eso ya los monos, nuestros parientes, porque nosotros somos primates, sí. y los monos, los chimpancés, son nuestros parientes, ya no lo pueden hacer. Es una simbolización que hacemos nosotros y eso solo hace desde, lo tenemos desde hace 70.000 años, que es muy poco. Después una etapa muy importante que es la ley, que es de los tres a los seis años, que es cuando él ha comentado lo de la culpa, no todas las personas llegan a la culpa. O sea, pensar que hay personas que... Por eso pasa claro, lo que conocen, sí, efectivamente, por eso pasa lo que ocurre. No todo el mundo llega a la culpa. Después hay la etapa del otro, que es de los 6 a los 12 años, y de los 12 a los 18 años, que es, dijéramos, cuando tenemos ya la conciencia. Un poquito está en es la idea de la teoría evolutiva de las emociones. ¿Qué diferencia hay? Bueno, evidentemente la diferencia principal es esta forma este abordaje. Pero si lo comparamos con otras teorías de las emociones, ¿cuál es la mirada espiritual? ¿Qué aportas tú en específica? Mira, la mirada es que somos organismos vivos y como organismos vivos tenemos las mismas necesidades de cuidar el medio ambiente que los otros organismos vivos. O trabajamos uh -huh. con los demás seres vivos del planeta, o esto no, no tiene sentido. Por tanto, lo único que nosotros sepamos un poquito es un paso adelantado en el nivel de conciencia. Cada vez tendremos más conciencia y eso nos va a obligar a respetar el medio ambiente y que todos los demás seres vivos, que son imprescindibles y tan importantes como nosotros, tengan también su respeto. Y por tanto, nos va a obligar a la manera, incluso yo pongo por un ejemplo eh, los peces, ¿Sienten dolor los peces? Sí. Ya te lo digo yo que sí. ¿Tienen miedo los peces? Sí. Por tanto, esto nos va a obligar a que a la hora de capturar peces tengamos que tener un respeto de la manera que lo tendremos que hacer de otra manera. Nos va a obligar hacer una serie de cambios muy importantes en nuestra manera de actuar en la vida. Recientemente has la, editado tu, prim, tu última obra que se tiene de título, Las curiosas emociones. ¿Cómo surgió la idea de escribir esta obra? Bueno, esta obra surge del trabajo, como apunta muy bien Ares, yo a través de mi trabajo de asesor en centros, en institutos y en escuelas, estoy trabajando con profesores. Y a través de mi trabajo terapéutico estoy trabajando, lógicamente, con psicoterapeutas. Entonces, unir esos dos mundos que es fascinante, porque los niños, que, los adolescentes que tenemos ahora serán los clientes de psicoterapia después. Sí, así es. Entonces, unir esos, y por eso es un libro dedicado a, a padres, maestros, a clientes de psicoterapia o a, a personas que deseen eh, autoconocerse más. Por tanto, es un, es un libro de una colección que estamos preparando con los profesores y los psicólogos de psicoeducación. O sea, no es autoayuda, pero sí es psicoeducación para dar las herramientas para que después los papás, las mamás y los maestros puedan ellos con su creatividad adaptarlo. Con Ares hablábamos hace un instante de, de ese acompañar. ¿Cómo podemos nosotros acompañar, desde, desde esa mirada que nos presentas en la, la teoría de, evolutiva de las emociones, ¿cómo podemos acompañar a nuestros hijos o alumnos en, en, en la expresión, o bueno, en, en el tránsito por, por las emociones? Sí, eh, Ares a, a, a, apunta una cosa muy importante, que hay que acompañarlos, pero para acompañarlos hay que saber qué tenemos que hacer. ...en eh, mi generación... Mm, ...tuvimos muy poca educación emocional... Hmm. ...esto hay que, que decirlo... Es así, ...entonces... Sí. Eh, no lo hemos ido inventando... ...como hemos <risa> podido... Ir. ...la generación que ahora nos sigue... ...ya ha tenido más... ...y la que ahora... ...los pequeños que están en las escuelas... ...sobre todo en las escuelas que yo asesoro... ...pues sí que tienen ya una formación educativa... ...emocional... ...pero entonces hay que tener presentes... Eh, ...cinco cosas... ...que cada emoción... ...tiene que tener una respuesta diferente... Por tanto, yo estoy proponiendo que solo tenemos cinco familias emocionales, que ya las he explicado. Uh -huh. el deseo, el de, por eso hay un cuento que explico en el libro. El deseo, que es el pulgar. El índice es la alegría, afecto. Después en el lugar es la, la, la rabia, el miedo y la pequeñito, que es la tristeza. Entonces, es un cuento para niños para que explicarles de que tenemos esas cinco familias. Pero a cada emoción es diferente el trato. Por ejemplo, el deseo, cuando hay un deseo, hay que apoyar las necesidades del, del hijo del, del alumno. En la alegría y, le, y el afecto, lo que tenemos que hacer es compartir. Cuando nuestros hijos están contentos, hay que compartir con ellos. La alegría y el afecto es un permiso que decía él de, de, de, de disfrutar. Venimos de una guerra civil tremenda y muchas familias no tienen el permiso para disfrutar la vida. Cuando hay la rabia, que es una emoción importantísima, pensar que es la que tiene más matices emocionales, en mi teoría evolutiva hay 116 matices emocionales para la rabia, lo que hay que hacer con la rabia es tomársela en serio. Porque aquí en España, cuando alguien tenía rabia a las niñas, ya no se les dejaba ni manifestar la rabia. Y cuando un niño tenía rabia, se le quitaba importancia o el padre reía o le quitaba... No. Cuando un niño o una niña tiene rabia, hay que tomársela en serio. Qué es lo que necesita esa emoción. Y cuando hay, lógicamente, la última emoción, la tristeza, pues hay que consolar. Por tanto, un padre lo que tiene que tener muy claro es qué emoción está manifestando mi hijo, mi hija y qué es, cuál es la respuesta más adecuada a esa emoción. Enlazando con lo que hablaba Ares hace un instante de esa responsabilidad que tenemos nosotros los adultos de manejar nuestras emociones y manejar realmente nuestra vida y nuestro propio tiempo para enseñarle a nuestros hijos que así es, dirigiéndonos directamente a los padres, ¿nos podrías recordar en qué nos puede complicar la vida a nosotros los adultos si no somos capaces de expresar nuestras emociones? Mira, eh, él apunta muy bien a nuestro compañero anterior que vamos a, a manifestar como nos han educado hmm, que hemos, hmm. lo que hemos visto o a veces lo contrario ¿eh? porque también a veces nos pasamos a lo, al a claro. lado contrario que es lo mismo ¿eh? o sea cuando yo hago todo lo contrario de lo que hacía mi padre y mi madre estoy haciendo lo mismo Un que mi padre y mi madre ello, aunque sí. estoy haciendo sí. todo lo contrario sí. entonces hay que saber muy bien por ejemplo esas fases evolutivas que es, de eso se trata del libro por ejemplo voy a poner el ejemplo de la rabia que es una emoción importantísima la agresividad es necesaria, es importante, es imprescindible. Y hay unas etapas de la agresividad y de la rabia en los niños, hay que tenerlas muy claras, porque de los 6, por ejemplo, a los 18 meses, es natural que un niño o una niña toquen los objetos prohibidos, hagan rabietas, muerdan o tiren de los pelos, por ejemplo. Y entonces lo que hemos de saber, los papás y las mamás es saber ponerles el límite, y a enseñarles a gestionar esto ¿qué pasa? que si un niño o una niña no se les ha podido enseñar a gestionar pues muy fácil que llegará de adulto va a tener problemas emocionales porque la vida a ser cada vez más complicada claro. va a tener más problemas emocionales esto hay que decirlo ahora o sea, no, no vamos a ir a menos no vamos a ir a más y no va a saber gestionar la rabia no va a saber eh, gestionar la ira y después va a pasar desastres, como estamos viendo por los medios de comunicación. Y simplemente es un adulto que no se le ha dado la educación correspondiente a saber gestionar pues, sus emociones. Las curiosas emociones y la teoría evolutiva de las emociones. Muchísimas gracias, Manuel Troya. Me quedaría contigo hablando el día entero porque me parece interesantísimo. Por eso te agradezco enormemente que nos hayas esto este ratito esta mañana. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Psicóloga de formación y doctora en neurociencia, Ana Asensio defiende que para hacer cualquier cambio, hemos de empezar por cambiar mentalidad y que el pensamiento positivo es la clave de la inteligencia de vida. Ana, ¿cómo entiendes tú la vida en positivo? Bueno, pues la vida en positivo, la verdad es que como me he dado cuenta, fíjate que yo no vengo ni de, ni de disciplina positiva y bueno, voy a hacer mención a mis dos compañeros anteriores que han dicho cosas maravillosas, súper inspiradoras sí para escucharlas es 20 veces, así que felicidades, pero yo diré, viniendo de esto, yo no vengo de formación de disciplina positiva, esto viene de una forma de trabajar quizás y de la, mi investigación, donde quizás la parte de vidas en positivo, que es lo que define mi libro y mi marca, mm. se podría llamar perfectamente otra forma de mirar. O sea, realmente la vida en positivo no es solo el pensamiento positivo, está claro, está comprobado científicamente que el pensamiento positivo genera sensaciones y genera salud. Pero puestos a pensar, si tú piensas y le das muchísimo trabajo a tu cabeza, tu cabeza va a estar igual de sobrecargada en positivo que en negativo. Lo que pasa que yo siempre digo, puestos a pensar, vamos a pensar positivo. en positivo. Pero dicho esto, la vida en positivo, si te la defino, para mí es una actitud práctica y realista frente a la vida. Es decir, para mí las personas optimistas y las pesimistas tienen un cierto grado de distorsión. Y lo digo, en primer lugar, yo soy una optimista de naturaleza. Me he metido cada leche entonces la actitud realista yo creo que es la que te hace evaluar bien las circunstancias y a partir de ahí tomar una solución en base a lo que tú estás viviendo y esa es la actitud o sea, a mí me gusta, yo me defino a mí misma como una solucionadora de problemas me encanta, ¿verdad? para mí la, la vida en positivo viene del positivismo del concepto científico de búsqueda de una solución entonces, que puede ser, aceptar como puede ser, voy a cambiar pero búsqueda, siempre hay algo que puedes hacer porque la, la, el cerebro sabe que cuando tú puedes hacer algo, cuando tú puedes tomar una decisión, esto relaja todo tu cuerpo. Entonces, esto también es muy importante a nivel neuro neurocientífico. Hablamos de inteligencia emocional. También hablamos de inteligencia, bueno, no sé qué palabra utilizar, bueno inteligencia intelectual, creo que nos entenderíamos, aunque es un poco redundante. Y Ana Asensio nos pone sobre la mesa una tercera inteligencia, que es la inteligencia de vida. ¿Qué es la inteligencia de vida? Porque suena, suena sorprendente. Pues mira, yo me he ido a través, a lo básico y a lo cotidiano. Virus en Positivo se dedica mucho a la psicología de la vida cotidiana en este caso. Fijaros que mi trayectoria viene de atención temprana, de 15 años de autismo, de depresiones resistentes, de Alzheimer y he acabado en la vida cotidiana. O sea, bueno, me, también me dedico a todo, me evalúo a muchos niños sí, con dificultades supuesto. y a muchos adultos, pero he acabado en la vida cotidiana porque me he dado cuenta que después de todo, eh, solucionar, rehabilitar neuropsicológicamente a gente muy dañada cerebralmente, evaluar niños con autismo, bueno, todo lo que os podéis imaginar me he dado cuenta que la vida cotidiana necesita de muchísimo apoyo y de muchísimo sostén, y yo pensé ¿pero qué nos falta? y nos falta una cosa que es inteligencia, ¿y qué, qué es inteligencia emocional? no, porque es un predictor de éxito, pero la inteligencia emocional no tiene de la mano a la inteligencia racional, que también es tan importante para saber ejecutar, para tomar decisiones, para procesar, para razonar, y digo, ¿qué nos falta? La inteligencia espiritual, te vas a ella sola y dices, bueno, pero es que la gente no puede estar todo el día meditando, esto claro. es un bypass, o sea, estar todo el día eh, en la meditación y no relacionarte con nadie, entonces yo pensé y si unimos las tres y creamos un concepto básico que se llame inteligencia de vida, que incluya a las tres, ¿vale? Con esa mirada actitudinal donde unes tu razón tu corazón, tus emociones, tu gestión y también la parte de los valores y la espiritualidad. Esa es la inteligencia de vida. Venimos a hablar con Manel Troya sobre las emociones y me gustaría hacerte una pregunta. Desde ese concepto de vidas en positivo y de pensar en positivo y de esa forma tan, tan inspiradora ¿no? de, de ver la vida y la inteligencia de vida, ¿ser feliz está realmente reñido con estar triste o enfadado? No, no, o sea, es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que la palabra felicidad, la palabra positivismo, si me lo vas a permitir, están prostituidas. Es decir, la palabra felicidad no es, no depende, carece de causa, no depende de las cosas externas. Mm, está bien mm, que tú disfrutes claro. con un coche, con unas vacaciones, con eh, tu físico, con un, un reconocimiento, claro, eso es dopamina, es neuroquímica positiva para tu cerebro, está fenomenal. Pero la verdadera felicidad va hacia adentro, es de dentro, nace de dentro, nace de los valores, de la conexión con lo que tú eres, de la pureza de tu corazón cuando naces. Entonces la felicidad viene acompañada de dolor, Tú no puedes tener conciencia de felicidad si no evolucionas, Cierto, si no hay un claro. punto de ficción, si no hay una crisis, si no hay una subida de escalón, entonces sí, no puede ser. Otra cosa es que tú digas, niego emociones, niego circunstancias, me resisto, lo rechazo, reacciono, me culpo, entonces estás eh, metiendo carga, carga cognitiva, estás metiendo carga de sufrimiento a algo que te va a impedir ser feliz, pero conectado contigo. Hombre, claro, la felicidad tiene que ir acompañada de todo lo que hay en la vida. Hablamos de, de obtener, para tener una vida feliz, una vida... Pues sí, perdona, sí. Porque, perdona, eh, es que realmente, perdona que te... No, no, por supuesto. La, la felicidad nace de esa coherencia contigo, coherencia de razón y corazón. O sea, es decir, el cerebro está preparado para vivir coherente, pero es que el corazón sabe y sabe mucho, ¿sabes? Y le manda información a nuestro cerebro. Y lo sabe y lo siente y esa certeza, cuando esto está desconectado, cuando tú estás desconectando lo que tú piensas con lo que tú eres en esencia, entras en infelicidad, entonces la felicidad viene de ahí, entonces no tiene nada que ver con, que, con la ausencia de dolor por ejemplo. Qué bueno que has sacado la, la cabeza y el corazón ¿no? a, a, a, sobre la mesa. ¿Qué consejos nos darías para usar bien la cabeza y ponerla al servicio del corazón? Porque parece que son dos mundos que no tienen nada que ver y luego planea sobre ello el espiritual. Pero, ¿cómo podemos hacer para usar con la cabeza y ponerla en servicio del corazón? Pues mira, esto es una pregunta muy bonita porque yo siempre digo, pon la razón al servicio de tu corazón. Uh -huh. Pues mira, para poner la razón al servicio de tu corazón, primero es importante que escuches vale, que estés en sintonía contigo yo creo que es muy importante conectar contigo, ya no solamente desde las emociones más primarias, que son las que están en nuestro cerebro, el grupo más básico, esas emociones más reactivas más amigdalinas, más de, de, la, de la, nuestra naturaleza animal sino esos sentimientos más evolucionados, más, más de conciencia, que son los que están en tu corazón esos valores, esa gratitud ese altruismo, esa hermandad esos, esos valores de vida ¿vale? que te nacen del ser profundo entonces, una vez que tú estás conectado con esto la razón hay que poner al de tu corazón, pero para tener la razón tienes que aprender a pensar bien. Claro. Y aprender a pensar bien también nace mucho de la educación. En educación escolar, igual que también la, la inteligencia emocional y, el, y educación de casa, además de tener unas competencias cognitivas. Esto no lo voy a decir. Una toma de decisiones, una asociación de pensamientos, un, eh, un pensamiento reflexivo más que impulsivo. ¿sabe? el dejar un tiempo también, porque no solamente la parte frontal es la que, que es donde tenemos todas las obsesiones y todos los rucurrucus, no solamente la parte frontal es la que te va a ayudar. Hay una parte hacia atrás, occipital, parietal, que está asociando y está cogiendo la solución del problema para que luego, en la parte frontal, tú decidas algo en tu beneficio. ¿Qué nos pasa a nosotros? El cerebro... Tiende a eficientar todo y automatizarlo. ¿Aprendes a conducir? Ay, ah, al principio, yo estoy segura que eso aumenta inteligencia. ¿Aprendes a cocinar un plato? Claro, tienes que atender plenamente. En cuanto lo automatizas, porque el cerebro automatiza todo por su propia naturaleza, en cuanto lo automatizas, el cerebro se queda libre. Al quedarse libre, nosotros como personas no hemos evolucionado tan rápido como ha evolucionado nuestra vida. Al quedarse el cerebro libre, ¿qué hacemos? Pues nos enredamos a pensar Imaginamos. en lo que pasó ayer o, o en lo que va a pasar mañana y es donde vienen la mayor parte de los problemas, ¿vale? Pues entonces ahí es donde yo vengo de entrena esa cabeza o bien para estar en conexión contigo silenciándote o si no, aprender cosas, aprender cosas, y siempre, el cerebro siempre puede aprender cosas y siempre puede estar entrenado en atención, en memoria, en cognición, observa, si es que… Y luego ya llévalo a, como digo yo, a pensar en las musarañas, pero ese es el, el último paso. El último paso. Por, eso, por eso digo, pon la razón al servicio de tu ser que te va a llevar a muy, a muy buen lugar. Cuando tenemos una vida plena, nos sentimos felices, mmm, solemos utilizar la expresión de que nuestra vida tiene sentido. Uh -huh. eh, el ¿Darle un propósito a nuestra vida da sentido realmente a nuestra vida? Total, es que el ser humano necesita darle sentido a nuestra vida, si no... no, sea, no tiene sentido, ¿no? ¿te, te no, es que el ser humano es existencial, entonces, eh, por más que nos guste el decir, oye, pues me dedico a vivir, como digo yo... Eh, dando golpes de ciego, o para allá, o para acá, o sin construir nada, esto al final, o sin tener un sentido, que las cosas, o incluso que digas, bueno, esto que me ha pasado, no lo vi en su momento, pero a posteriori veo que tiene sentido, esto da una sensación de paz interna y de felicidad, porque el cerebro, vuelve a lo mismo, es coherente, necesita coherencia, necesita completar la forma, entonces necesita buscarle un sentido a todo, ¿qué nos pasa a nivel existencial? igual el corazón necesita saber y sentir que estamos aquí para dar lo mejor que somos o sea, al final lo que más nos gusta a la especie humana y esto es hacer el bien a los demás lo que pasa que nos hemos enredado en un montón de cosas eh, tú le dices a alguien, ¿cómo te sientes cuando ayudas? ¿cómo te sientes cuando das? ¿cómo te sientes cuando eres generoso? ¿cómo te sientes pero estando tú lleno? pues la gente se siente claro. mejor que nadie <risa> Entonces, al final nos entendamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, que en, ese, en ese sentido, eh, que te iba yo a contar que, que me he perdido un poco, que me estabas hablando. Ah, el propósito. El propósito sí. sentido, es, claro, es muy importante buscarle un sentido a todo. Pero, pero, vuelvo a lo mismo. El propósito de vida, que es el que la gente dice, ay, mi propósito de vida, el propósito de vida es súper cambiante, no tiene por qué ser el mismo, no tiene por qué confundirse con la misión de vida y al final te das cuenta que el propósito de vida eres tú y tu propia felicidad interior con lo cual muchas veces dices tú, a mí por qué me ha tocado cuidar de una persona enferma, o a mí por qué me ha tocado tener un hijo con una dificultad, o a mí por qué me ha tocado vivir un, una situación tan difícil, o por qué yo vivo aquí y otra gente vive en África pasándolo mal ¿no? entonces esas preguntas más, más, más existenciales más metafísicas que, que se hace el ser humano, ¿no? que es el reflejo que tiene el alma en el cerebro, haces esas preguntas eh, esas preguntas al final lo que vienen a decirte es que el propósito de vida en esta vida es la búsqueda interna de tu evolución y de tu felicidad y entonces estés donde estés siempre le vas a poder sacar, yo que trabajo con muchas familias con niños con unas dificultades tremendas desde el minuto uno que es como vivirte la muerte en vida al final hasta le puedes sacar esa luz y esa, y esa felicidad de corazón ese es el propósito de vida, el propósito de vida de cada uno es cada uno y enlazando el propósito de vida con, un, con una cuestión que planteas en, en tu libro, además de una forma muy bonita, una definición de la autoestima. La autoestima es un todo en el que confluyen conexión, conducta, relaciones, actitud y amor. Eso sí que es un mix absoluto. ¿Cómo podemos, desde esa mirada, desde esos elementos que la componen, cómo podemos reforzar o quizá recuperar nuestra autoestima? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Es que la autoestima es un concepto que nos han vendido como si fuera una cosa como, venga, pues eh, la vista, no sé, como un concepto aislado. Y la autoestima en realidad eres tú entero, si es que eres lo que tú te quieres. Entonces la autoestima, ya he visto yo en toda mi experiencia profesional, es un 80% de autocuidado que es autoamor y un 20% de autoconcepto, que son experiencias que tú tienes para demostrarte que eres válido en algo, que a veces necesitarás dos experiencias, a veces necesitarás veinte. El otro día hablaba con alguien de, ay, no voy a conseguir pareja. Digo, bueno, ¿cuántos ensayos llevas? Dos. Digo, bueno, a lo mejor necesitas diez. Entonces, esto de decir por la vida, yo es que no valgo, yo es que no sé, yo es que me dijeron... Bueno, en la educación temprana se empieza. Hay una parte muy, muy importante porque tú, cuando eres pequeño, estás a cargo de la educación de otras personas, pero cuando adquieres más los, la mayoría de edad, más o menos, los 20 años cuando ya empieza el cerebro frontal a estar prácticamente formado, cuando ya empieza a haber un conocimiento más de la conciencia ya la responsabilidad es tuya y tenemos una responsabilidad de autoamor muy grande para nosotros esa, ese desarrollo y eso que tú hagas contigo, también se lo vas a ofrecer a tu familia, a tu descendencia al mundo y a todo, y entonces esa responsabilidad es contigo y con la humanidad y esa es la autoestima, la autoestima es cuánto yo me quiero, para también cuánto puedo dar de mí al mundo lo que me digo influye en lo que creo de mí mismo, pero cuando la autoestima está dañada, evidentemente no nos, no nos tenemos un buen concepto y no nos solemos hablar muy bien. ¿Cómo podemos salir de ese círculo vicioso? De no valgo, no, no, no valgo, no lo intento, como no lo intento no me refuerzo, y como no me refuerzo las cosas salen mal, entonces no valgo. Sí, bueno, hay un, como tú lo has dicho, hay un círculo vicioso. Mira, para empezar, cuando tú tienes instalado un software interno, de un guión de pues no valgo, en esto no sirvo, todo el mundo tiene algo, ¿eh? O sea, todo el mundo tiene una, un pequeño punto débil. Todo el mundo tiene un buff, y yo es que pero porque esto viene muy insertado en el software de lo que escuchas, desde lo que respiras, de lo que sientes. Como hablaba Manel, que me encanta, hay familias y, y creo que era Ares también, hay familias por ejemplo donde hay determinadas emociones que no se sacan, pero no se sacan ni no porque no se quieran, sino inconscientemente. Entonces hay familias donde no se respira la rabia, porque está prohibida, o donde no se respira la pena porque hay que estar siempre alegre. Entonces tú esto creces con ello y no te das cuenta. Es una actitud inconsciente tuya hasta que de repente eso te empieza a dar problemas de vida y te empiezas a dar cuenta de que, oye, ¿dónde está mi gestión de esta determinada emoción? vale Pues en el caso de la autoestima pasa igual, tú tienes como un programa grabado. Entonces, si ese programa te lleva a un estado eh, negativo de bajada, de estado de ánimo y depresivo, encima lo vas a reforzar más porque el hipocampo es, tiene una ruta de memoria totalmente relacionada cuando uno no está bien anímicamente, no puede pensar bien. Es que es, es que está comprobado. Yo cuando digo, la gente dice es que tengo depresión, no estoy pensando bien. Digo, tranquilo, vamos a curar primero la depresión no, y luego cambiar. vamos a empezar a pensar bien. Porque es una lucha. Entonces, ese círculo vicioso en una persona sin un cuadro de trastorno, simplemente con un toque en la autoestima, hay que romperlo. vale Y hay que romperlo con ejercicios tan básicos, tan sencillos como un listado de fortalezas es decir, todo el mundo sabe que tiene cosas buenas. Cuando yo estoy en consulta y le digo a alguien, venga, vamos a cambiarnos, ¿cuánto la persona a la que a ti te gustaría ser o a la que tú admiras tanto? Venga, pues vamos a cambiarnos con esa persona, pero al 100%. Trato hecho, nadie me ha dicho que sí. entonces Si nadie me ha dicho que sí, algo de cada uno de nosotros nos gusta. Otra cosa es que tú digas, vale, como mi prototipo de perfección es esto... Pues eh, yo cogería esto de este, esto de este otro, entonces la autoestima requiere de madurez, requiere de también de acogimiento y aceptación, requiere de ajustar expectativas, si yo mido 1,40 no puedo pretender medir 1,80 para ser feliz, ¿vale? pero también requiere de que tú sepas cuáles son tus fortalezas y si se te olvida, pues que le preguntes a la gente de alrededor que sabe quién eres perfectamente, que te digan esas cosas que son maravillosas de ti, que te las recuerden de vez en cuando y que te digan por qué. Entonces tú te las vas apuntando y las vas recordando y le vas dando al cerebro una nueva ruta de pensamiento. Y de todo lo que no nos sentimos especialmente orgullosos, lo que tenemos mm -hmm. que aprender es quizá a perdonarnos. Sí, bueno, o sea, a ver, el perdón mmm, es que es sumatorio a, a la felicidad, el perdón a nosotros y a los demás. Porque si supiéramos el daño que nos hacen mmm, las críticas, ¿Vale? activan en el cerebro una zo la zona del dolor físico. Y igual que a ti te duele una pierna cuando te la rompes, esas críticas negativas te activan la zona del dolor. Imagínate. Y sin embargo, los comentarios positivos ¿vale? te activan zonas de, de, la, de, la, de, la, de la relacionadas con el placer. Yo no te digo que hagamos niños blanditos... Creyendo que van a ser adultos felices, porque también hay que poner límites, también la gente tiene que aprender sí, a frustrarse, sí, claro. también tenemos que aprender a gestionar. Pero sí que digo el, el reforzar y el acompañar. Entonces, claro, dicho, dicho esta, esta pregunta que me hacías, que me decías eh, perdona que me, que me voy a ir. Sí, río. el perdón a uno mismo, ¿no? Ah, el perdón. Entonces, el perdón, el perdón es, eh, es vital, porque primero, cuando no perdonamos, ¿vale? a otra persona. No soltamos, no dejamos ir, nos nos lleva unido un lazo, pero un lazo de sufrimiento, ni siquiera de dolor. Yo siempre digo, perdona, pero por ti, no por el otro. O sea, el otro, como digo yo, que se muera si quiere, pero perdona primero por ti. Perdona y suelta, ¿vale? Lo que pasa es que lo suyo es luego poder conectar incluso con una capacidad más evolucionada en la cual la persona que incluso te pudo hacer mucho daño también te ha enseñado, ¿vale? Pues contigo mismo, ¿vale? Cuando no perdonas lo que sientes es culpa, culpa hacia ti, la culpa lleva dentro pena y rabia, entonces nos tenemos que bajar a esas emociones más primarias que es la pena y la rabia para sacar, sacar esa rabia como decía Manel, tomártela muy en serio y decir, bueno, voy a soltarme y si tengo que llorar mi pena, la voy a llorar pero me voy a perdonar porque la mejor persona que, te, que tengo que tener dentro de mí sabes Soy yo. Soy yo. yo siempre digo, instálate a partir de que tú eres responsable, instálate dentro de ese padre y a esa madre nutricios que si no has tenido te hubiera gustado tener, instálate a ese mejor amigo que te va a dar mensajes de apoyo, porque vuelvo a lo mismo, el apoyo no es decir que todo está bien y que todo va bien, sí no, el apoyo es decir, estoy aquí, a tu lado, ¿sabes? Estoy a tu lado. Y, y entonces por eso te digo que perdonar, bueno, es, es, para mí perdonar y, la, y el agradecimiento son de los, de los top ten. Vidas en positivo, una obra de Ana Sensio que nos sugiere invertir tiempo en conocernos, explorarnos y analizar nuestro interior como una vía para poder vivir pues eso que, a lo que todos aspiramos que es una vida más plena. Muchísimas gracias Ana. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y además es que lo que tú has dicho, perdona, que iba a cerrar, al final la gente que quiere en su vida, al final la gente quiere estar bien. Así es Entonces, así. Ya así. a partir de una determinada edad, eh, la felicidad se convierte en serenidad, en paz y en bienestar. Así que si nos centramos en eso, pues iremos a mucho mejor. Muchas gracias. Felicidad. Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, nos recuerda que cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Así funcionan, entre otras cosas, la empatía esa tan necesaria para las relaciones con quienes nos rodean. En el programa de hoy hemos descubierto que es posible vivir en positivo, conectados con nuestras emociones y preparados para educar y relacionarnos con los demás desde nuestra propia esencia. Muchas gracias, Ares González, Manel Troya y Ana Asensio, por acompañarnos esta mañana. Y